Hay gráficos que hablan por sí solos, como es el caso de La Plata. Le tenemos justo rebotando otra vez desde la zona de los 22 dólares. Este nivel no es otra cosa que la base, la parte inferior del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando desde julio de 2020. Un movimiento lateral con numerosos puntos de apoyo de tangencia en la base y también en la parte alta del mismo, en la zona de los 30 dólares. Hay pequeñas dilataciones por arriba y por abajo, pero en números redondos las zonas de control son 22 y 30. De manera que es ahora cuando hay que intentarlo en la plata y no en otro momento, con un stop loss por debajo de la zona de los 21,60 dólares, que serían justo los mínimos de hace un año donde tenemos ahí una dilatación algo mayor. Así que sí que lanzarse a la piscina tiene que ser ahora con stop loss por debajo de 21,60 dólares en precios de cierre, y un primer objetivo es la zona de resistencia que tiene en el último máximo decreciente, que es la zona de los 24,85. El objetivo máximo del potencial rebote, siempre y cuando no perfora esa zona de los 22 en números redondos, sería la parte alta de lateral, la zona de los 30 dólares.